UADC informa. Calidad académica. Los directores de la Facultad de Ciencias Biológicas y Escuela de Sistemas Unidad Torreón rindieron sus informes de actividades del periodo 2018-2019. En la Escuela de Sistemas, el director Mario Hernández Villegas resaltó algunos rubros como la calidad académica, vinculación, cultura y deporte, personal académico, gestión y administración eficiente. Además, resaltó el nivel 1 de acreditación para el Programa de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones por el CIES, mientras que el director de la Facultad de Ciencias Biológicas, Fernando Hernández Terán, destacó que más del 50% de la planta docente cuenta con un posgrado, y un gran porcentaje de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Destacó que la licenciatura se encuentra en el nivel 1 del CIE y las maestrías dentro del Programa de Posgrados de Calidad. Miguel Ángel Barroso Morales, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, rindió su informe de actividades del periodo 2018-2019. El director destacó que la planta docente de la facultad se compone de 16 profesores de tiempo completo y 23 de tiempo parcial, mientras que los PTC, el 30% cuenta con el nivel de doctorado, el 41% con maestría y el 28% con nivel de licenciatura. Destacó el trabajo de producción científica de los dos cuerpos académicos y la movilidad de los estudiantes tanto nacional como internacional. La directora de la Escuela Superior de Música, Griselda Recendis Flores, rindió su informe de actividades del periodo 2018-2019. Señaló que la matrícula de estudiantes ha aumentado en un 6%, por lo que actualmente la escuela cuenta con 148 alumnos, 120 de Licenciatura en Música y 28 en la Licenciatura de Educación Musical. Destacó temas como la capacitación a docentes, la participación de alumnos en diversos festivales en el país y el extranjero, la movilidad y el cuidado del medio ambiente. ...certificándose como oficina verde. Cultura. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a la callejoneada en el Centro Histórico de Saltillo el próximo 24 de octubre y al segundo certamen de Tunas el día 25. La callejoneada iniciará en las calles Simón Bolívar e Hidalgo a las 16.30 horas para posteriormente realizarse una ronda universitaria en el Centro Cultural Vito Robles. El evento reunirá a las Tunas del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Autónoma del Sur de Tamaulipas, Autónoma de Tamaulipas, de Ixtlacahua, la Politécnica del Valle de México y de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El viernes 25 de octubre se realizará la Gala de Tunas en el Paraninfo del Ateneo Fuente... en donde se presentará la Tuna de la Unidad Saltillo y la Tuna Femenil de la Máxima Casa de Estudios. Vinculación La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio con el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología... para formar parte de la Red de Laboratorios de Innovación. A través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UADC y el Laboratorio de Software Libre de Zacatecas con los Ecosistemas de Innovación Abierta de la Comunidad Open Source, se trabajará en conjunto para el apoyo de talento y creatividad de alumnos en sus proyectos de innovación tecnológica. El convenio permite engranar la ciencia y la tecnología como una estrategia de apropiar la ciencia, tecnología e innovación y buscar la vocación de jóvenes en proyectos con ecosistemas de innovación abierta Open Source, investigación, desarrollo e investigación. Después de convertirse en Coordinación, el Área de Igualdad de Género de la UADC ha dado mayor certeza a las acciones que se realizan con la implementación del protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Han participado 190 facilitadores de las unidades Saltillo, Torreón y Norte, así como tres comités para combatir la violencia de género, con el fin de garantizar a las y los universitarios un ambiente seguro y armónico en el que se desarrollen profesional y personalmente. Gracias al apoyo y respaldo del rector Salvador Hernández Vélez, esta coordinación continúa implementando. ...implementando acciones y estrategias... ...que benefician a la comunidad universitaria... ...como el desarrollo de siete proyectos de investigación... ...relacionados con la equidad de género. Universidad Autónoma de Coahuila... ...en el bien, fincamos el saber.